¿Te preguntaste para qué nos sirve la programación neurolingüística? Te comento, la PNL ayuda a mejorar nuestras habilidades de comunicación y como seres sociales esta comunicación está presente en todos los aspectos de nuestra vida y si mejoramos nuestra forma de comunicarnos nos traerá grandes beneficios. El logro de nuestros objetivos Está íntimamente relacionado con la forma en que nos comunicamos con nuestro entorno y con nosotros mismos. Espero que te haya servido y me encantaría recibir tu comentario. Chao, hasta la próxima.